escuchar si ¿Sí? se escucha muy buenas noches con todos este va a ser un stream express porque dentro de una hora va a ser el live de bueno va a ser el fan meeting de las Nigasakis el día 2 edición de la tarde porque más tarde también va a haber otro live una hora después del de fan meeting y como muchos saben se está presentando coco hayashi como setsuna así que este stream va a ser súper corto, algo no más de 50 minutos mientras uh, nos preparamos para el fan meeting Ayer ya hubo. Bueno mejor dicho, hoy en la madrugada ya hubo uno. Mm, y pues. No estuvo nada mal. Uh, Coco chansi le, le sabe a hacer Setsuna. Se mueve y todo. Estuvo a piola. Así que. Hoy día ya.. Con menos nervios, las expectativas que tengo son... <risa> no quisiera decir altas porque tampoco quiero hacer presión a la, a la sello, aunque la sello ni sepa que estoy hablando de ella. <risa> sí, ni, eh, ni llegó tal, tal cual Alexander. <risa> Gracias por pasarte. Y pues... Yo solamente espero que... Eh, Cautive como lo hizo Tomorir durante el live del noveno aniversario. Este live lo vamos a transmitir en Love Live Posting. Pueden ver ahí el pineado en los comentarios. Así que únanse al servidor de Discord y vaya, vamos a ver el fan miren todos juntos. Ok, no se metan con mi México, ni con mi Perú, ni, ni con Colombia. <ríe> Me encanta la cinemática de este Donkey Kong, o sea, se tomaron la molestia de hacer uh, una cinemática en CGI, es un bonito detalle. Uf. Es la primera vez que estoy jugando este Donkey Kong Country Returns. Ya he jugado anteriores Donkey Kongs de Super Nintendo, de Nintendo 64, y me gustaron bastante. Donkey Kong 64 nos, es uno de mis plataformeros 3D favoritos. Y Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Quest, es de los 2D que más he gozado en mi niñez. Así que este Donkey Kong Country Returns, estoy seguro que me va a fascinar. Además tiene pingüinos, maldita sea. Los pingüinos son geniales. ¿Quién no ama los pingüinos? Supuestamente es el cumpleaños de Donkey Kong, ¿no? O sea, que están festejando su cumpleaños con una banana, es? ¿eh? Y vienen a estos pingüinos random y la arruinan la fiesta. Wow. que no me llamó mucho la atención de la película de Mario es que no se refirieron a la isla de Donkey Kong como isla de Donkey Kong, sino le, le pusieron el reino jungla, no sé qué mierda, eso me pareció un detalle a lo cual no le tomaron mucha atención. Porque la isla de Donkey Kong es súper emblemática, o sea, cualquiera que haya jugado juegos de Nintendo sabe que la isla de Donkey Kong, o su reino si lo quieren llamar así, se llama Decay Island, pues, <ríe> la isla de Donkey Kong. Pero bueno, no, no es algo que de la verdad. Afecte mucho a la película. A ver, acá. Tenemos que salir de acá. Y así empieza el primer nivel. Oh, es el nivel tutorial, no tengo la más mínima idea. <ríe> A ver. Ahí está. El típico fan de Love Life. Todo siniesco. Corriendo detrás de los sellos. Ah, algo que he notado en mi primer gameplay. Porque, o sea, tuve que probar el juego obviamente para ver si corría todo bien. Probar el volumen de la música. Es que se puede hacer el salto en el aire cuando giras. En los Noking Con. Este salto en el aire al girar. Es súper roto para poder eh, hacer... Saltos largos, en precipicios que son muy anchos. A ver. También me puedo sumergir. Puedo usar la palanca para sumergirme. ¡Ah! No alcanzo. Ahí está la bananita. ¡Ah! Ay, espera! ¡Ay! No salté bien. Quiero coger esa moneda. A ver, ven, a, ven acá. Es un. es un pollo dodo, ¿no? No sé qué dientes es exactamente. Pero yo asumo que es un pollo dodo. A ver. ¡Ay, hijo! ¡No lo... ¡Ah! ¿Por qué? A ver, una vez más, si no, ya la mierda. A ver... Eso. Ya, vamos, ahora sí. Mira, no hay que perder mucho tiempo. <risa> Ese salto en el aire, de verdad, está, está bien chistosito. ¡Oh! Ok, me está petateando un poco el Nintendo Switch. Bueno, el emulador. Es la primera vez que streamió desde una Nintendo Switch. Creo que lo debía haber puesto en 720p y no en 1080. Se me pasó un poco ahí la mano. Uh, bueno, para la próxima lo voy a tener ya en cuenta. Ay, ¿qué hay acá? Ah, ok, una plataforma oculta. Ay, puta. Ok, no debo abusar mucho de eso. ¡Ay! Lo primero que digo y se me va todo de lanza. A ver... son estos puercos? A ver, vamos a dar. ¡Ay, shit! Casi me voy de cara. Ok. ¿Hay alguna forma de destruir esto? No, parece que no. ¿Y esto qué? ¡Ah, claro! Donkey Kong puede golpear el, el piso. Me había olvidado. Es una mecánica que casi nunca uso. ¡Ay! ¿Quién está? Didi. A ver, Didi tiene su. Su jetpack, ¿verdad? A ver, ¿cómo cambia Didi? A ver... ¡Ay! ¡Ah! Lo puedo hacer como doble salto, ok. LOL, no salió nada de bananas. Ay. ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Fuck! Casi... Casi me chocó con ese pescado. A ver... ¡Ay! Creo que mejor voy a... ¡Ay! ¡No! ¡Tiddy! ¿Qué haces? Una vida. qué? ah, ok, ok. Ah, ya P puedo, puedo usar estas plataformas con resorteras. Ok, uh... hola Rodrigo, gracias por pasarte. ¿Cómo estás? ¿Piensas ver okay. el fan meeting? Porque, pre pregunto porque hay algunas personas que recién se están conectando y no no sé si están enteradas que va a haber un fan meeting de las Niigasakis. Así que siempre es bueno preguntar. ¡Ay, coño! Ese, ese Dodo casi me arrolla. Uh. A ver. He puesto la alarma en mi smartphone para que no se me pase la hora y estar al tanto de a qué hora va a empezar el fan meeting? Así que, dentro de unos, de, a ver, de, ay, no sé, no soy bueno para matemáticas, la cosa es que voy a cerrar el stream 10 minutos antes de que empiece el fan meeting. así que no tienen de qué preocuparse por eso. ¡Ay, me olvidé la O! Ni siquiera sé dónde, dónde está. Uf. Wow, eh, está bastante bonito. Checkpoint. A ver, vamos a jugar acá. Bananitas. ¿No hay más? ¡Vamos! Parece que no. ¡Ah, lol! ¡Ay! ¿Puedo hacer eso con, con Didi? Ah, ¡Oh, oh, shit! Pero solamente puedo hacerlo una vez, ok. Es más que nada por finta, ¿verdad? <risa> Con esta rola te toco la cola, soy encima muy ligero. como <risa> Sí. ¡Ay! ¿Por qué te dejan chingar por changos? Che, Me quedé sin Didi. ¡Miércoles! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Gracias por su like. Gracias. ¡Holy crap! Casi, casi me mata. Ok, no sé para qué sirven esas monedas bananas. Supongo que debe haber algún desbloqueable, algo por el estilo. A ver, ¿qué hay acá? Ah, acá hay, había más. Ok, esto puedo destruirlo. ¡Ay! ¡Ah! Un nivel secreto. No, ¿qué es? Es una tienda. ¿Qué? Ah, mira. ¿Qué? ¡Qué chistoso! Ok, muchas vidas. <ríe> Me había olvidado que... O sea, el el primer nivel o el segundo creo que de Diddy Kong Quest del Super Nintendo también tiene una parte así en la que... Si tú coges unos... unos bananos y unos globos en un determinado orden el juego de recompensa dándote todas las monedas Kremlin para acceder al mundo secreto o, era... ¿O eran las monedas de Ka no me acuerdo ya pero ¡Ah! pero es bonito es bonito que mantengan esas costumbres ok, acá tengo otro cocoro. no pasa nada ay, ok me he dado cuenta ¡ah, no! ok, acá hay... Acá hay algo, pero no sé cómo llegar. ¡Ah, mira! Puedo cargar al pingüino, aquí sé. Acá hay... Okay. ¿Otra barril? ¡Ay, ah, no, le, no le di! No. ¡Ah, ya! Yeah. ¿Puedo? ¡Sí puedo cambiar! A mí me en... a... No, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Pensé que iba a cambiar. Ah, no, espera. ¿Qué ha hecho? Me ha dado... Dos vidas, ¿no? Ahora tengo cuatro corazones. Ok. Ah, vamos. ¿Qué es de...? Ok, ese fue el primer nivel. Ah, solamente cogí esas pequeñas letritas. <risa> Hola, no toca trabajar. Ay, Rodrigo, qué lástima. Pero estoy seguro que alguien más lo va a subir. Seguro Love Live Posten en su nueva página subirá el live de hoy día. Así que solamente son dos horas porque es un fan. Miren, pues no te lo perderías en de... sí, Porque lo vas a poder ver. Estoy seguro que lo van a subir. Con esta, a ver. Oh, ¿eso? Sí, yo lo había comentado. ¿qué y este juego también tiene una imagen perturbadora de Game Over. Ah, eso sí, no lo no no he notado porque no me he muerto. Es verdad, o sea, me has hecho acordar que le, las partidas de Game Over de Donkey Kong, a menos del primero, es, es turbio porque aparece y Donkey Kong totalmente madreados, como si le hubieran pegado unos narcos. Inventario. Ah, ¿puedo coger ítems? Ok. A ver, vamos a darle a jugar. El segundo nivel. A ver, hasta ahora no sé si puedo usar a Didi de manera independiente como los Doken con clásicos. ¡Ay! Fuck, espera, espera. Hay muchas cosas en, en el... ¡Guay! ¿Qué es esto? ¡Lol! ¡Era una sandía! ¡Ah, ¡Oh, mierda! ¡Ah, ok! El, el pingüino tenía <ríe> unos de esos cascos vikingos. Por eso no le pude saltar encima. ¡Qué genio! A ver... Uh, ¡Oh! ¡Ah! Salté muy mal. Toma. Ah, salté mal. No, bueno, no salté mal, le, le arrojé mal. A ver, ¿qué, ¿qué diantres es acá? Ah, ok. Me da risa esos pingüinos panzones. Ah, mira, es Dixie. Puedo planear. Mira, risa esos pingüinitos. No sean bastante cruciados. Parecen molestos, todos jorobados. A ver. Hay cosas escondidas, eh. Mira, tengo una vida ahora. Ah, ya está la K. A ver, ¿cómo la agarro? A ver, que se acerque, que se acerque. ¡Ay! No pude. ¡Holy Crap! A ver... ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! <ríe> otra Otra moneda... No pude cogerla acá, pero ni modo. Aún me estoy acostumbrando a, a cómo se juega este Donkey Kong. A ver, ¿qué hay acá? ¡Ey! ¿Eh? Acá había un porquito. Güey, bueno, ya se fue parece. Acá tengo que agarrarlo con el gatillo, ¿no? ¡Ay, rayos! Ok. ¡Ah! Las palmadas lo, lo aturde. No me he dado cuenta. <risa> Mira el primero panzón, todo chiquito, todo panzón. Sí, los pingüinos son super kido, super panzones. Ah, ok, a ver... Eh, vamos a saltar encima. ¡Ay! ¡Qué pendejo! ¡Ay! ¡ah, ah! Vamos, pingüino panzón. A ver, quiero matar a ese tiburón. Ay, qué pelotudo. <ríe> Pensé que se iba a demorar en tirarle. En el Knocking con original hay un ligero delay al momento de arrojar cosas. ¡Puta madre! <ríe> ¡Ay, no! A ver. Ok, acá hay una vida. Tentador. Ah, ok, ahora necesito agua como en el Sonic. O sea, necesito oxígeno para poder sobrevivir. Es como el pinche Sonic. Ok. Ay, ay. Supongo que es por acá arriba. Qué ricos gritos arriba. <ríe> Si no jugando y imagínate en lo otro. <risa> a ver... ¡Ah! Pensé que no iba a agarrar todas esas moneditas. ¡Ay, rayos! Supongo que tú ya has jugado este Donkey Kong, Shoma. Es mi primera vez, Nomo. <risa> a, mí, a mí me encanta Donkey Kong, pero como no tengo una Switch, pues no lo había jugado. A ver... Vamos... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! <risa> Ese grito suena mucho como un graznido de pingüino. A ver... ah, ¡Rayos! Ok, quiero matar a estos grillitos Toma. Eso. A ver... XD, ni modo, sacarles clip. Ay, ay, ay. Lo que ven en su salida en la Wii U. Ah, rayos. Este es del 2017 creo, ¿no? Bueno, eso decía. ¡Ay! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Ah! Pobre sí, mi mariconazo. Vamos, agárrate, agárrate. Ya, ya voy a llegar al final del nivel porque. ¡Acabo! ¡Ay! ¡Acabo de agarrar! ¡Ay! ¡Ray! ¡Ah! ¡No manches! Le laquite a Dixie. A ver, ¿qué hay acá? Ok, había bananos. A ver, a ver... Con mucha paciencia... ¡Ah! ¡Una vida! Bananas, ¿eh? Bananais. ¡Ay! Me faltó solamente la K que no puede coger al inicio. Ok, hay unas especies de fichas que también estoy viendo que bananas? se pueden recolectar. Gracias por su like, gracias. No olviden que dentro de aproximadamente media 40 minutos va a haber fan meeting de las Nigasakis y va a estar cocochan chan haciendo chase de Setsuna. Así que pueden ver el enlace al light Posting ahí pineado en los comentarios. Si desean ver el live en vivo, con ticket pagado que nunca se va a caer, pues ahí les dejo el enlace. Ok, acá hay un... Gracias por el like, gracias. Acá hay una avioneta de Funky. Uh, a ver... Wow, ¿cuánto tiempo sin vernos? Bienvenido a Funky's Fry and Bye. No me digas que olvidaste a tu amigo Funky Kong. <ríe> Estoy aquí para ayudarte o oh, en otra aventura épica. A ver. Ah, está Squax, es, es el oro. <risa> ah, te vende vidas y... Sí. ¿Qué más? Te vende barriles... ¿Por... Ah, para eso sirven las, las monedas. Ok, a ver, voy a comprar a Cranky porque hasta ahora no lo he probado. Ok, vámonos. Ok. Lo compré, ¿verdad? Dime que lo compré, maldita sea, jo, no, no me dice nada. Vamos. Ah, creo que dijo que también te, te puede vender ítems, pero... ¡Ay no, qué pelotudo! Le volví a dar... Le volví a dar a, al mismo nivel. Salió en el 2014, dice Shuma. Rayos, estoy súper desactualizado. No me digan Boomer, por favor. El fan de Donkey con más pendiente de la franquicia. <coughs> ¿Qué profesional la buena Riel, gritando como chimpanceta al Didi cuál es el peligro? <risas> ¡Ey! ¡Acá está! Este es el barril de Cranky Kong. Ok, no tengo idea de cómo lo voy a usar en medio del juego. Pero a ver... Listo. Uh, a ver, ya... Uh, ¿Cómo? ¡Rayos! ¿Cómo? ¡Ah! Pero no tengo más. ¡Rayos! ¡Déjame usar el barril! A ver, de estar en el place. Ya, ya, ya ya seleccioné, ya lo equipé. Ya, déjame regresar. Eh... Uh, uh, sí. Vamos. ¡Caray! Es que el mando pro del Nintendo Switch es un poco raro, ¿no? O estoy demasiado acostumbrado al mando de Xbox que también usa letras en sus botones y me confunde. Ah, ahí está Cranky. No sé para qué rayas es eso. <ríe> Creo que te recarga la vida. No estoy seguro exactamente para qué es eso. A ver... A ver, no, no, no. Quiero saber cómo cambiar de personaje, si es que se puede. No tengo idea si se puede cambiar el personaje. ¡Ay! Porque hasta ahora solamente he visto que los puedes usar de soporte. Tal vez ahí Shuma me pueda ayudar con eso. ¡Ay, miércoles! No lo agarré bien al dicho. No diga eso, llevo esperando nueve años que saquen un nuevo juego para DK <risas> Si has jugado. Bueno, mejor dicho, si no has jugado al Donkey Kong 64, te recomiendo hacerlo porque es muy bueno. Si te encanta recolectar cosas, va a ser tu juego favorito. Hay un montón por hacer en Donkey Kong 64. ¿no? Es un juego de cuántas horas. A ver, no estoy seguro, pero.. Mínimo unas 60 horas de juego, para terminarte todo. ¡Ay! ¡Ay! Ok, este pingüino... ¡Ay! Se murió Cranky. Ese pingüino con, con arcos y flechas, no, no lo esperaba. Te lanza... ¡Te lanza pescados! ¿Le puedo saltar encima a los pescados? Si sí puedo. Agárralo, agárralo Donkey Toma Puedo llegar ahí o el salto largo ay ay ay ay, ay, ay, ay, ay, ay, ok Eso fue muy troll, no debería haber hecho eso porque tengo solamente un corazón <ríe> Si tuviera Didi, a lo mejor sí pudiera coger esa moneda Ok, tengo un corazón, me voy a arriesgar <ríe> No puede, pero bueno, al menos puede coger la moneda. Dime por favor que Cranky le da garrotazos. Yo he visto en gameplays que, que puedes usar a Cranky para usar garrotazos. Para saltar encima de los enemigos como... ...Rico McPato en el juego de DuckTales. Pero no tengo idea de cómo seleccionar al personaje. Es que Railgod, haciendo los juegos más grandes de la 64, Baño Kazooie DK64. No he jugado a Banjo y Kazooie. Mátame. <risa> sí pensé hacerlo, pero... En ese entonces ya... Empecé a jugar otras cosas que no sean demolador. Rayos... Uh, no sé cómo puedo usar a los demás personajes. Creo que... Creo que debo configurar algo en la partida. Wow, ¿es esto...? Hay cuchillas. ¿Cómo se supone que agarre eso? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ese es el bastón! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! Entonces puedo saltar con el bastón y coger ahí las cosas. Miércoles. ¡Pero por qué no soy el bastón, hijo de... <risa> ok, a ver, una vez más. ¡Ah! ¡Ok! Vamos a recuperar el corazón que perdí. ¡Eso! Tengo que usar el bastón con doble salto para que se active. Ya me di cuenta ya. ¡Ah! Ok, no tenía pensado hacer... ¡Ah! ¡No, Cranky! ¡Puta madre! Ok. Me la van, me la va. Toma. Payaso. ¡Ay! No, no, sabía que te, tenía que agacharme. ¿Y, y este bicharraco que no, no quiere volar, no me quiere abrir paso? ¡Ah, <risa> ¡Le pegué de puro chiripazo a esa cosa! Son, son caracoles, ¿no? Ok, ahí está otra vez cranky. Ok, a ver, tengo que usar el bastón para saltar acá. Me pregunto si habrá acá algo oculto. Ah, sí. Había algo oculto. Ah, ahí, está, ahí están las fichas. Son como las del Banjo Kazooie. <ríe> Rayos. A ver, a ver. Ah, tengo miedo de carne. Ah. acá este Donkey Kong tiene un... Un poco más de físicas que los de Nintendo Super Nintendo. O sea... Si yo me resbalo, me caigo ligeramente hacia adelante. No voy directamente al piso. A ver, tengo que agacharme. ¡Wow! Pájaro chancroso. A ver... Uh, ok, el corazón que perdí. ¡No! ¡Rayos! ¡Eso no! Calculé pésimamente mi salto. Calculé pésimamente mi salto. Pero ya, ok. Vamos a seguir. Una vez más. No... No he perdido mucho tiempo porque ahí estaba el checkpoint. Vamos, vamos. Tengo que colar bien mi salto. Eso. Toma, pájaro mugroso. Ok. Ah. <ríe> ok, al final del nivel. A ver, cae Ah, había un trampolín. Ok. Y acá arriba... Otra ficha. No sé para qué serán esas fichas. Mmm. Una vida. A ver... Estamos... Unos 24 minutos más... Y cerramos el stream. Porque va a haber fan miring? Yo mismo lo voy a streamear. nice eh? A ver... No tengo nada más en el inventario, así que vamos de frente. Gracias por el like, gracias. <ríe> Me da mucha risa cómo han implementado... El giro cuando usas a dos personajes. Para que este se te monte encima. ¡Oh! La babosa. Acá está Diddy. Ok. Ah, mira, cambia de personaje. Ok, no me esperaba eso. Ay, no, los monorrieles, ok. <ríe> ah, no consigue la vida. Han conservado el sonido clásico de los monorrieles de... ¡Ay, no, no! <ríe> Del Donkey Kong original. Rayos. Vamos, vamos, vamos, vamos. A ver, tengo... sí o sí... No sé si puedo usar... Ok, ah, mira. Había... había... Oh, un cuarto secreto. vamos Ok. Ah, ok, ok. Ya entendí. Para Nice. Aunque no sé para qué son esas piezas. Ok, puedo usar el Jetpack de Didi. Ese Jetpack puede estar rotísimo. O sea, prácticamente ha vuelto... Inutilizable a su novia. <risa> ya, ya para qué quiero... La coleta de Dixie si... El Jetpack de Didi lo hace mucho mejor. A ver, acá tengo que saltar encima de los bichos. Ay, fuck, no puedo agarrar la ficha, ni modo. Ay. Checkpoint. ¡Oh! Ah, me perdí la voz. ¿Qué? ¿Okay? Nada, está buenísimo este Donkey Kong, ¿eh? Tiene mucha adolescencia. <risa> Como diría el Tablos de los Donkey Kong de Super Nintendo. <risa> <risa> Muere, pingüino. Nada personal. ¡Ay! Pensé que iba a caer. ¡Uah! ¿Ok? ¿Eso no me esperaba? ¿Eso no me esperaba? Me descoordinó todo el salto, ese avión. Es como en el GTA San Andrés, cuando te caen aviones randoms del cielo y no los puedes esquivar. Oh. Ok, un corazón más. Oh. Una vida, la vida que perdí. Ok, ah, hay ¡Ah, rayos por.. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Salta! <risa> no manches su cara. ¡Qué cringe! ¡Qué cringe! ¡De verdad! Pensé que estaba viendo al Donkey Kong de la serie animada en 3D. <risa> Bien, llegué. A ver si consigo la vida. Mm... Eso. mucho avión desplomado si sí, esto ya aparece en nueva york vamos al siguiente nivel <coughs> en media hora empieza el fan miren nos queda 20 minutos de stream ok el primer jefe big top bob a ver vamos a ver XD Ah, es esa Morsa creo, ¿verdad? Hay una Morsa que es el primer jefe. Me gustan mucho la, las entras de los jefes de este Donkey aquí con... Un tan net la han puesto ok asumo que tengo que golpearle para pisarle encima ajá ok me está arrojando pescados uy ok <ríe> esto tiene mala pinta ¡Ah! las puedo pisar las puedo pisar ah sí las puedo pisar pensé que eran como pinchos que no podía tocar a tocar oye, ok, para ser el primer jefe está bastante retador ¿eh? ¡Ay! me quedé sin didi. ok, para ser el primer jefe me, me está costando un poco no me esperaba que al final si sí me terminara lanzando pinchos de verdad me está insultando en idioma morsa ¿Le puedo Ah, ok. Ahí ahí se le puede saltar. Ok. Ok, eso sí lo puedo esquivar, no hay problema. Que me la haya lanzado un puerco spin si sí, estaba muy roto. O sea, para hacer el primer jefe sí está. nutridito, ¿ah? ¿eh? <coughs> miércoles vamos no eh. ya ay se murió ya le salté cinco veces encima ¿Bananas? gracias por su like gracias por su like rayos ay primeros metaleros Son pingüinos punk. Ok, me estaba volviendo a tirar los pescados. ¡Ay, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Ay! ¡Ok! Ok. Na, na. ¡Ah! ¡Rayos! Eso es porcos espines de verdad. Oye, para hacer el primer jefe está bastante retador eh. ¡Se muere! ¡Yo le salté seis veces encima! Oh, no. ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay, oh, rayos! ¡Ey! Estaba... Estaba piola, ¿eh? Para ser el primer jefe Estaba bastante bueno No me quiero imaginar ¿Qué más Voy a tener que enfrentarme A... Uh, posteriori ¡Ah! <coughs> ¡Arrelito! Pensé que eran los de los Cessnes. ¡XD! <ríe> no, no, no, ese de, de... la Nintendo Switch. Bueno, de la Wii U originalmente, ¿verdad? <ríe> ¡Token Con! ¡Pum! ¡Te pego! Vale, estoy en el segundo mundo. Creo que son algo de 5 o 6 niveles por mundo. Vamos a darle. A lo mejor me llego a terminar este mundo antes de cerrar el stream. <coughs> Tengo unos 15 minutos para terminar este mundo. ¿Lo lograré? Ok, acá ha ido el postres nuevamente. <ríe> ¿No les bastó con colarse en mi stream de catamare Forever? También apare están apareciendo acá en el Donkey Kong. <ríe> ¿Qué es D? Ok, tengo Didi. Uh, Dixie, perdón. <ríe> ah, ahí están acá. ¡Ajá! Uh -huh. Esas lechuzas son muy graciosas. Tanto cabezonas. <ríe> me encanta porque a mí me gustan las aves de por sí. O sea, ver uno un con, con enemigos que tiene puras aves... Pero para mí es genial. ¡Ay! ¿Qué es esto? A ver... Ok, ya llegué a la moneda pero no me voy a resegar. ¿Bananas? ¡Este sí! <ríe> Gracias por su like. No olviden que ahí está el enlace de live Posting para quienes quieran ver el fan meeting de las niñas aquí en vivo. Cerrando el stream empieza el fanmeeting. A ver, oh, vamos, vamos. <coughs> Ok, tengo un límite de tiempo, no sé para qué es. Ay, se me acaba, se me acaba, se me acaba, se me acaba, se me acaba. Ay, no, no lo agarré. Supongo que era para una de esas fichas con... ¡Ay! Me la dio el postre, toma. A ver. No sé para qué será... ¡Ah! rayos, rayos, rayos, rayos, rayos! ¡Wow! Es... Este porquito está que arde. Toma. A ver, quiero saber qué hay dentro de esta bolsa. A lo mejor está <coughs> el cadáver de Rer. Uh, ¿Qué rayos hay acá? Ah, ok. Tengo que golpear el piso para que se caiga o cómo. No, no me deja hacer eso tampoco. No tengo idea de qué habrá en ese barril. A ver, sé que puedo agarrar con, con esto. Qué raro, ¿eh? ¿Para qué es este barril? ¿Este barril es esa bolsa? Espero que no haya nada perturbador ahí. A ver, calla acá que no hay nada. ¿Vale? ¡Ay! Ok, parece que acá no está esa habilidad en la que puedes seguir uh, rodando en el suelo de manera infinita por cada racha de enemigo que encuentres. O sea, arrollas a uno, automáticamente eh, te quedas invulnerable al siguiente que esté al frente tuyo. <ríe> me da mucha risa cómo gritan los pobres pingüinitos cuando los matas Pobrecitos Ay, qué bonito, cómo salta Ay, qué bonito lo mate <ríe> Ay, ay, ay, de verdad Ay, casi me muero Rayos El cadáver de la persona que se la dio a Hinaki <ríe> ¿Qué sé? Ah, sí. Muepi se estuvo tomando fotitos con Agopón. Parece que hay, hay algo sos. Seguro están planeando hacer... Uh, alguna... <coughs> interacción rara entre ellos. Oye, esa es, es una banana con alitas. Pensé que era un pájaro banana. De los de... El Docking Kong 3... Hay una de las fichas Que no tengo idea de que para qué son Pero Rayas Bienvenida sea Uno de nueve Hay varias regadas por todo el escenario ¡Ay! ¿Qué? Le... Le... ¡Ah! Ok, estas plataformas se rompen. Ya entendí. Toma. Parece que esta no se rompe. A ver... Uh... ¡Ay! ¡Ay! No cogí nada. Vale, ya voy a acabar el nivel. ¡Ay! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! Pensé que me iba a caer. <risa> otra vida. ¡Ah! Está, ¡Está bastante peor este Donkey Kong, eh! <risa> está, está bastante divertido. No me puedo quejar. Retro Studios hizo un buen trabajo con este Donkey mantuvo la esencia de Donkey Country de Cisnes. Montaña Manía. A ver... Algo me dice que es otro nivel de rieles. Hmm... Ok... Parece que... ¡Ay! ¡Rayos! Voy a tener que seguir usando a Dixie. Estoy acá. ¡No digas...! Llegas... ¡Ah! ¡Acá está Rambi! ¡Ah! ¡Qué chévere! Vamos... A ver... ¿Puedo cargar su embestida como en los juegos clásicos? A ver... Quiero, quiero, ver si puedo cargarse en vestida. Ay, parece que no. Vamos a destruir acá. A ver, ¿qué hay acá abajo? Ah, sí puedo, parece que... Ah, ok, ya no inviste, solamente se impulsa por unos segundos. ¡Wow! Esa esa Dixie está bastante rota, eh. Puede planear con Rambi ahí. <risa> A ver, ¿qué hay acá. Bananáis. Otra campana. Una moneda banana. Ay, ay, ay, ay, ay. ¡Ah! Uf, si no tenía ni se me caía. Ah, oh, sus rayos. ¿Cómo? Ok, no inviste, pero si sí se propulsa bastante intenso, ¿eh? Toma mucho vuelo. Ok. A ver, ¿y acá? ¿Bananais? <ríe> ¿Cómo salta Rambi? ¡Ah! ¡No, ¡No, no, no, no! ¡Oh, what the fuck! ¡Ah, Rambi! ¡No, no, no! ¡Rambi! ¡Ah! ¡Mierda! De la nada empezaron a noquear. Ok, voy a tener más cuidado. ¿Cuántas franquicias de entenderas te gustan? A ver, de Nintendo. He jugado Mario's, Zelda's, Donkey Kong, F-Zero. No he probado los uh, Metroids, ni de Super Nintendo, ni de los Gamecube. Uh, ¿Qué otra fran... ¡Ah, no, otra vez no! ¡Ay, ay, ay! ay. ¿Qué otra franquicia de Super Nintendo me estoy perdiendo? Ah, me gustan también los juegos de WarioWare. Son muy entretenidos. WarioWare también tiene un humor muy japonés. A ver, otra franquicia de Super Nintendo. No he jugado Pikmin. Lo poco que conozco de Splatoon me ha llamado mucho la atención, pero... Como... ¡Ah! ¡No! Como no tengo Nintendo Switch, pues no puedo jugar a Splatoon. O sea, lo podría hacer acá con el... ...el emulador, pero solamente sería el modo historia, y pues así no hay mucho chiste! Miércoles. Ok, voy a prestar más atención al nivel porque... ...me estoy cayendo. A ver, que, que esa cosa... ...caiga bien. Me parece que este ya, ya va a ser el último nivel porque... ...ya en cuatro minutos voy a tener que cerrar el stream y... ...para dónde diablos tengo que ir? No, no hay camino acá. ¡Ay, Rambi! ¡Rayos! le hice un Yoshi. <ríe> Lo dejé morir como Yoshi en, en Mario World. Tal vez si... Oh, ¡Ay, rayos! ¡Ay, no me jodas! Tal vez Sara Dixie... ...podría haber... Eh, cruzado la meta con Rambi. ¡No! Me voy a caer. Ok. A ver, tengo, voy a terminar este nivel y con eso cierro el stream porque ya... <ríe> Estoy pensando más en otra cosa. Estoy pensando en el stream. Y así no así no puedo jugar tampoco, tranquilo. A ver... ¡Ah! Prometo continuar este, este gameplay en otra ocasión. A ver, acá tengo que... Hacer el salto en el aire para... ¡Ay! rayos! Para... ¡Ay, ¡Oh, no! ¡No! Demasiado momento ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Tengo que acabar con esto ya! Sí o sí necesito acá Rambi porque si no, no voy a poder cruzar al, al otro lado. ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Tengo que acabar! ¡Vamos! Wow, Donkey Kong se estrella contra la pared acá. Ah. ¡No! Pensé que rodar sobre la rata me iba a impulsar. Como en los Donkey Kong clásicos. Pero me olvidé que esa física acá ya no aplica. Ah, qué pelotudo. Vamos. Ay, casi se me cae Rambi yo no... no. No, ¿cómo? Ah, ah, era por acá. Qué qué pelotudo. Pude haber rescatado a Rambi. No me jodas. Vamos, quiero acabar esto. Quiero acabar el nivel ya para hacer el stream. El... No, madre, ¡Ah! me quedo sin tiempo. Estaba haciéndolo bien hasta que me caí con esa rata. Ay, mierda. Ya, no importa, no importa, porque ya sé cómo hacerlo. No me. El, el... Ah, rayos. Me, me, me traiciona mi, mi... Mi concepción de la realidad alterada. Vamos. Ay. Qué pendejo. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Ya... Ya, ya tengo que cerrar el stream. Ya no puedo continuar en esto, Babel. Así que, caray. Caray. recién voy a la mitad del nivel, miren. Apenas he cogido la, la K en la O. No recuerdo haber pasado por la N. Así que ni modo. Acá queda el, el stream. No, no, no puedo continuar. Porque si no, pues no voy a poder llegar a hacer el streaming. Así que... Bueno... Muchas gracias a todos los que se pasaron a saludar a los que se quedaron hasta el final. De verdad ha sido muy entretenido este Donkey Kong, de verdad me he divertido bastante. Y bueno, recuerden que va a haber fan meeting dentro de unos momentos en el servidor de los live Posting. Se pueden ir uniendo, yo voy a estar ahí transmitiendo con ticket, nunca se va a quedar la transmisión. Y bueno, conmigo será hasta la próxima ocasión, se cuidan mucho, ahí nos estamos viendo. No se masturben y que los bendiga a la mame. Au